bueno, el episodio de hoy esta que tan chido, con mi compañero Loni. Hc. es un gran mago bueno. Hc, HC, sí. bueno, Vení, vení Bueno, hola Oni, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo andas bonito? ¿Todo bien? ¿Todo bien, gordo. Eh, nuestro invitado especial hoy en lo del sí. gordo eh. ¿De qué vamos? ¿De, ¿De qué vamos a un No boxeer? sé, es un secreto ah. eh, nos lo trajo la producción ¿Lo revelamos? Sí, sí Vamos a boxear sí. un armamento militar de última tecnología cinta no, Son props para... Sí. Sí. Como ven acá dice, Policeman sí. eh, militar y sí. Son policía militar y armada eh, bien el acá código. Lo he robado. Eh, lo compramos a todo, todo legal. Como eh, acá tiene una, una placa de, del FBI. La policía la alarma la, la, la de SWAT. Y esta es la, la que usa el RGB en Rusia. Esta es la placa de Michael Jordan cuando era policía. La Michael cámara. Jordan. Ahí. A ver, eh, ayúdame, gordo. Vamos, luego. vamos, anda de ese lado y yo de este. Hola, al mismo tiempo ahí. ¿eh? El eh, que nos tiene más emocionado Vemos que ya arrancamos mal porque esta es cualina, ¿sí? Vamos a sacar esta. Ahí está. A ver. Ah, apá, ¡Ah! Ajá. Pensaba que no andaba, gordo. Oh.